...de Bio, Bio TV en esta madrugada. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿En pie? ¿De temprano me contabas? O sea, ayer el... Claudio, ¿eh? sí, sí. No me conecté despertador, así que a las seis y media te estaba escuchando con tu chiste de la Oy, madrugada. sí, eso fue notable. Bueno. Ayer nos pusimos a contar chistes como a las seis de la mañana. <risa> Cuando nosotros estuvimos ayer haciendo el trasnoche hasta las ocho en Bio, Bio. Oye, Claudio... Eh, ha estado bien recurrente el tema de, de, de, de la salud mental y de la y de todo lo que significa el apoyo psicológico en estos Juegos Olímpicos ¿eh? Eh, el otro día fue sí. noticia mundial lo que pasó con esta atleta la eh, Simón Biles y lo que pasó el, este fin de semana recién pasado con todo este escándalo que se ha producido eh, con Arley Méndez, hay que mandarle todo el apoyo a, a Arley Méndez dijo que se iba a retirar, bueno ahora hay que apoyarlo lo que más necesita es apoyo ¿eh? Eh, dicen algunos porque se veía muy presionado la presión tremenda que tenía que lo hizo llevar a tomar una decisión como eh, consumir eh, un, eh, un estupefaciente eh, a propósito para quiere marcar el doping positivo. ¿Cómo está el tema de la salud mental para este tipo de cosas, para el deporte hoy? Bueno, a propósito del tema anterior, los meteoritos, las estrellas que brillan, sí. pero terminan explotando y apagándose. Mira. Eh, calzada muy bien, personas que, deportistas de, de elite, que hacen todo un trabajo fuertísimo para poder llegar a esos niveles que requiere mucha preparación, pero junto con eso también mucho, mucho estrés mucho nivel de estrés y, y que pasa también por lo que tú señalas, qué es lo que pasa internamente en cada uno de ellos este deportista chileno cubano eh, declara que ya no quiere seguir con depresión eh, sume marihuana, por lo que parece, claro. ahora será habitual o, o esa vez, vayan a saber, pero eh, sí hay un problema emocional que quizás siempre es bueno tratarlo, porque lo que le pasa a ellos, en obviamente mucha menor medida a nosotros, también nos pasa, porque cada uno está enfrentado a situaciones de estrés que están más allá de nuestras posibilidades, si no nos, y si no nos damos cuenta cómo está influyendo eso en nosotros, Llegar a estos colapsos, como en el caso de los jóvenes. Oye, a ver, eh, aquí hay un tema no menor, eh, Claudio. ¿Cuán importante es el trabajo psicológico en eh, con estos eh, deportistas? Porque, insisto, el tema de la presión, pero también eh, mucha culpa se le achaca a, a la poca o, o nula capacidad de organización que hay, porque no viajo un psicólogo dentro del equipo del Team Chile. Y ahí hay varios señalan esa como la razón. ¿Cómo nos viajan con un psicólogo que pueda estarlo apoyando? No hay un psicólogo ahí hablando en japonés. Complicadísimo. ¿Cómo nos van? ¿Cómo no se preocupan? ¿Es un tema vital a tu juicio que debiera estar siempre presente para los deportistas? Así como tú lo planteas, yo creo que sí, porque... ¿Cómo entender la mentalidad de cada uno de los deportistas? ¿Cómo entender lo que está pasando cada uno durante un proceso? Eh, cuando tú hablas de eso, eh, es lo que son los prevencionistas de riesgo, los ingenieros, eh, ellos han agregado dentro de su política de trabajo entender cómo está el funcionamiento psicológico de cada persona, porque si hay un tipo que está trabajando a 30, 50 metros de altura soldando unas vigas de acero y si está con problemas emocionales, psicológicos lo más probable es que su desempeño no sea bueno y termine matándose o por último suicidándose eh, si pensamos en esas condiciones de alto riesgo y que esto es similar eh, ¿cómo está cada uno de estos jóvenes? además que son jóvenes que están representando decía esta esta eh, deportista la niña esta, Simón Simón eh, exacto, ella, ella decía que eh, sentía todo el peso de un país sobre ella eh, imagínate lo que le pasa a los jóvenes también con la PTU sentir que está toda la presión social, los compañeros cursos, de la familia en que debe lograr ese objetivo si no eh, su futuro está frustrado, está truncado es decir, cada uno ...en su justa medida... ...de acuerdo a sus expectativas... ...y a lo que vives ...vamos viviendo esas situaciones... ...y como dices tú... En, ...con mayor razón... ...en deportes de... ...de esta envergadura que... ...tienen que estar tan bien preparados... ...fundamentalmente en lo físico... ...pero además... ...con el equilibrio emocional... ...para poder enfrentar... ...cada una de esas pruebas... ...y lo que significa también... Eh, ...perder una prueba... ...y tener que reorganizarse... ...para enfrentar la siguiente prueba tiene que ser todo un trabajo, no solo de pesas, sino que de un montón de otras cosas. Es un trabajo multidisciplinario ahí. Sí. sí. Oye, Claudio, y, y acá, eh, respecto a esa, eh, al trabajo psicológico que se tiene que tener, por ejemplo, para tomar buenas decisiones, ¿tú crees que ese trabajo también ha faltado, por ejemplo, en el fútbol chileno? Yo creo que... Bueno, en el caso de este deportista Arlen Méndez, él decía que era su trabajo y que pensaba dejarlo. Es decir, ¿cómo voy a llegar a, a un nivel de, de depresión, de decepción, de sentir que ha fracasado? Como decía al comienzo, ¿cómo apoyarlo? Apoyarlo al 100%, porque lo que está pasando es una cosa puntual dentro de su vida. Y en los deportistas, a mí me tocó hacerle clases eh, a los jóvenes en ese tiempo, mirar de Matías Fernández, mm. eh, toda esa acciones, Lorca, Menezes, y, y yo hacía clases en la instancia media de ellos, yo era profesor de castellano antes, y hacía clases de castellano, psicología y filosofía, y los chiquillos eh, de, de condición muy humilde, ...responsable, tratando de salir adelante, comían poco, eh, pasaban frío, pero, y además tenían que responder en el colegio, porque si no, no, no podían seguir en el, en el club deportivo, a todas las exigencias deportivas. El apoyo que le daban era, yo no era psicólogo ahí en el colegio, pero el apoyo era que lo, la, la jefa de UTP estaba cerca de ellos, le daba la mano, qué sé yo. Y no, no, no está todavía eso tan claro cuál es la importancia de los psicólogos en, a nivel de todo, de todo, en todo aspecto, especialmente en el deporte, al parecer. Oye, eh, aquí mira, voy a leer las declaraciones de, que dio Arley Méndez el sábado en la noche. Eh, y qué y, y dicen harto, ¿eh? mucha gente, eh, por eso yo decía al inicio, hay que apoyarlo harto, dejarle un poco que... que, que... Que, ...que relaje y que salga de todo lo que ha significado... ...esta presión tremenda para estar en los Juegos Olímpicos... ...pero apoyarlo y seguirlo apoyando siempre... ...porque en estos casos lo que más se necesita es apoyo... ...lamentablemente no se dio, dijo... ...lo siento en declaraciones con, eh, hacia TVN... ...me voy a retirar definitivo por cosas personales... ...son muchas complicaciones, dolores... ...ya no me siento a gusto... ...voy a dedicarme a otras cosas... ...a salir adelante... ...pero pesas no voy a hacer más... ...me iba a retirar hace tiempo... ...pero ¿sabes lo que pasa? ...tengo familia y tengo que alimentar a mi familia... Este es mi trabajo. Me gusta competir, pero estoy sufriendo mucho. El deporte me está haciendo mal. Fumé marihuana un día antes. Yo lo hice adrede. Llevo meses que estoy cansado de esto. Estoy sufriendo mucho con dolor, depresiones. No aguanto más. Espero que me entiendan. Estoy pidiendo ayuda. Grito ahí. Sí, pues es casi desgarrador lo que dice, porque... Ser todo truncado, de eso depende de su familia, su trabajo, y, y ya es como abandonar todo, ya no seguir. Eh, hay un sentimiento de impotencia, de dolor, que lo entendemos, porque cuántas veces nos hemos pasado todos en alguna medida por cosas similares, eh, y está la familia, están los cercanos, y como decías tú, como eh, que Chile la gente entienda que, que, bueno, nos pasa a todos. ¿Por qué no a él? ¿Y quién sería capaz de juzgarlo? Nadie, es decir, al contrario, estar con él en todo aspecto para que sienta que es un ser humano que falla y va a fallar muchas veces. Pero ¿qué es lo importante de fallar? Tener la herramienta para poder seguir adelante, reorientarse, si en el caso de él buscar otras áreas de trabajo o de, o de deporte, que son es sus fortalezas. Totalmente. Y en el caso, ahora quiero pasar al tema de Simón Biles eh, un poquito más, digámoslo más profundamente, porque lo que pasó con ella eh, fue el, el, el primer caso que se da en, en los Juegos Olímpicos, Claudio, y que, y que tiene que ver también, eh, si imaginemos que si acá en Chile la cuestión es compresión, nos podemos imaginar cómo lo puede ser afuera. Eh, aquí... Cuando, eh, pero ella este, ahora está bastante, digámoslo tranquila porque ha recibido mucho apoyo y quienes la han criticado y yo creo que también ahí se cambia un poco el paradigma respecto eh, a entender la enfermedad porque hubo un presentador extranjero que la criticó y que fue muy vapuleado, fue funado, como decimos acá en Chile, eh, por criticarlo, por haberla acusado de traidora incluso. Eh, Por haber desertado. Pero fíjense que ha agradecido el cariño la gimnasta estadounidense. Y, y eso significa que, que que en el fondo está estamos también como sociedad entendiendo un poco lo que significan las enfermedades mentales, las depresiones y todo lo que significa estar bajo tanta presión. Eso ha sido cada vez mejor en el, en el sentido: hay pacientes, el uno yo jamás hubiera pensado que iba a llegar a psicólogos, salvo por lo que estoy aquí. Me mandaron, otros dicen, especialmente algunos hombres, nunca pensé que esto era nada, no creía en la psicológica, ya me siento bien. Qué bueno que vamos comprendiendo que, por un lado, era psicólogo, pero también eh, tener medidas preventivas para no enfermarnos, es como chequearnos constantemente. Las vacaciones es una cosa tan simple como salir de vacaciones, Mucha gente no tiene plata para salir de vacaciones. Nunca vamos a tener dinero para salir de vacaciones. Pero, eh, ¿qué pasa si decimos, no pagamos el agua, ni la luz, ni no sé qué cosa? Este mes nos ponemos de acuerdo, para, nos organizamos para los meses siguientes, pero salgamos si tres días de vacaciones, cuatro días de vacaciones, donde la familia se reúne, en donde sentimos que nos desconectamos, en donde le damos un sentido nuevo a la vida. Hay actividades que nos van sanando, actividades que nos permiten... Eh, hacer que el estrés baje, que disminuya, porque eso es una de las cosas fundamentales que nos lleva a perder el sentido de, de todo. Por claro. eso, antes de ir a psicólogo, tomar actitudes de prevención, y esas actitudes de prevención la encontramos en la familia, fundamentalmente. Claro. Estamos conversando con Claudio Cornejo, psicólogo. Ustedes también pueden hacer sus consultas en estos últimos minutos que, que nos quedan. ¿ah? A ver, eh, mira la palabra de agradecimiento, cómo ella agradeció este apoyo. ...y también se ve ahí, porque... ...a ver, desde que anunció su retirada... ...porque también... Eh, eh, ...ya lleva dos finales de Juegos Olímpicos... Eh, ...la ha hecho comprender que su persona... ...son más que resultados, también hay un cambio... Eh, ...en la interna de ella, donde se reconoce que... ...finalmente no tiene que responder a esa presión... ...por darle en el gusto al resto... ...tiene que preocuparse de, de su persona, de ella... ...y mientras ella se preocupe de ella... Eh, ...aunque suene un poco redundante, perdonen auditores... Eh, eso es lo más importante Dijo, el torrente de amor y de apoyo que he recibido Me ha hecho darme cuenta de que soy más que mis resultados y mi gimnasia Lo que nunca creí antes de verdad Dijo en sus redes sociales Bien por ella, que por lo menos ya está un poco más tranquila Sí, sí porque fíjate, es, es muy paradójico Pensar que la salvación de ella es el apoyo de la familia El apoyo de todos Y, y ella se ha preparado para competir y ganar para hacer una carrera individual en donde los demás tienen que ir perdiendo y quedando fuera para tener el éxito. Y al final ella renuncia a eso para centrarse y recibir el apoyo de todos en donde ya no hay competidores, sino solo aliados que le van a dar fuerza. Y aquí también estamos viendo de que eh, el hecho de, a ver, no sé, responder, porque aquí, por ejemplo, lo que pasaba con Arley tenía que ver con el mantener a su familia, el trabajo, lo que pasaba con Simón Biles es algo también que, que, en el fondo, responderle a su a su gente, a su fanática ...pero sobre todo a, al Comité Olímpico Local, me imagino... ...a sus padres, que muchas veces los papás tienen un tema súper, súper eh, tremendo... ...cuando los hijos les salen deportistas o artistas, ¿eh? Y eso no es novedad, sí. no es novedad para nadie... ...o sea, de Luis Miguel para abajo, lo que pasa con Britney Spears también... ...cómo, termi cómo terminaron en su momento... Eh, y ahora estamos viendo también lo que muchos, quizás, puede significar que los papás se puedan ver reflejados en sus hijos también, Claudio. ¿Se da mucho todavía ese caso? Sí, eh, es que yo creo que siempre se va a dar. Eh, hay un psicólogo en los años 60, Abraham Maslow, que habla de la autorrealización. Y la autorrealización pasa por en, en cómo yo eh, logro conocerme y tomar lo bueno de mis padres o de mis referentes importantes... Sacar lo bueno y dejar lo malo. Pero mientras no hagamos ese proceso, seguimos repitiendo conductas y deseos de los padres. Eh, la mamá eh, es súper pesada, mandona, hace y controla todo y la hija no quiere hacer eso y se revela, pero después pues termina haciendo lo mismo con sus hijos. Uh -huh. eh, sacar lo mismo, es decir, eh, hay una presión tan grande, aunque no sea explícita, aunque ni siquiera haya una mala intención, pero uh -huh. siempre vamos sintiéndonos que debemos responder a nuestros padres. Está muy bien, uh -huh. pero eh, teniendo la capacidad de discriminar hasta dónde llega el poder de mis padres y dónde empieza mi poder o mi libre albedrío o mi individualidad. Uh -huh. que, eh, eh, es, bien, es bien complicado eh, tener o, o hacer entender primero, porque yo creo que nadie lo tiene claro eh, o nace con la idea de, de decir, hoy oh, ya voy a hacer así, asá, para no tener depresión o no producirle a nadie una depresión. Pero en el fondo es algo que tenemos que tener claro cuando, o, o, o recordarlo al momento que podamos empezar a desarrollar ciertos síntomas. Aquí, por ejemplo, la eh, Simone Biles eh, fue una crisis de pánico la que eh, deja al descubierto todo esto. Cuando no se pudo subir al, al, al, al aparato donde iba a ser la actividad, ¿no? la, la prueba física, eh, Arley... Eh, hace esto antes de la prueba física cuando consume marihuana intencionalmente para marcar eh, positivo en el doping eh, ahora eh, andaba buscando un doping como le llamaron eh, además eh, después de eh, todo lo que significan sus palabras en el fondo hay que saber notar o saber quizás eh, descifrar los mensajes Claudio mm. Sí, ese eh, tú dices algo importante, eh, primero sentir que la depresión es una enfermedad pero como está en nuestra psiquis en nuestra mente, en nuestras emociones uno termina creyendo que es uno el que es, el que está a fome, el que está penca el que está aburrido y termina culpándose muchas cosas y no logramos establecer la diferencia que eso no soy yo que esos son los síntomas de una enfermedad cuando tenemos colitis eh, no decimos soy yo el, el colitoso okay. sino que tengo colitis en mi guatita Exacto. pero acá en la depresión como no tenemos claridad todavía de que son enfermedades, pasan muchas enfermedades psicológicas simples, que se nos van constantemente, lo mejoramos solos. Pero como no tenemos esa cultura, entonces tengo depresión y yo entero siento que tengo depresión. Y creo que yo soy el problema. No logro establecer la diferencia. Y, y por eso es importante reconocer síntomas, eh, decir. Estoy distinto, me siento más débil, me siento más cansado, tengo alteración de sueño, alteración en la alimentación, eh, estoy más irritable, eh, tengo poca motivación. Algo me está pasando. No es culparse, eso es lo peor. No es culparse, es decir esto me cambió, me cambió, me cambió. Voy a ¿Sí? médico, el tiro sabe que yo hasta dos semanas o una se un mes atrás y ahora sí, y esto me parece extraño. Sí. Eso es clave, ¿eh? el no culparse, el no culparse eh, por eh, fallarle al otro eh, en pos de, eh, eh, eh, en el fondo, por la salud de uno. Si yo, en el fondo, a ver, bueno, las personas que no tenemos afortunadamente, o, o eso es lo que creo yo, por lo menos en mi persona, eh, que no tenemos algún tipo de problema de depresión, Claudio, eh, yo tengo súper claro, yo creo que ahí también es... es el hecho de el temor de fallarle al otro, al sistema o a tu entorno. Eh, yo estoy claro que si el día de mañana yo me siento mal de salud, no sé, desde que me duela un pie hasta que me duela la cabeza, eh, y, y, y que me inviten a una fiesta, por ejemplo, yo voy a decir que no se me duele la cabeza y no me va a dar... Eh, Lata decir que no, porque hay gente que dice que sí igual y va regañadientes por no fallarle al resto, por no quedar mal. Y eso también hago el parangón con lo que está pasando ahora, de seguir haciendo cosas que a ti te desagradan por darle del gusto al resto y no preocuparte por ti mismo. Y eso finalmente es una espiral que no tiene fin, po. y te pasáis tu vida en aquello, y sufres, y sufres, y sufres, ¿no? Sí, no tiene fin, y, y, y además esta idea fundamentalmente las mujeres y siento que las mujeres son las más castigadas en todo esto porque los hombres eh, tenemos como otras habilidades no sé si habilidades, pero menos peso cultural las mujeres están siendo muy castigadas porque deben ser perfectas, deben ser buenas madres deben ser buenas esposas deben tener la casa limpia, deben ser buenas trabajadoras sobresalir, deben verse bonitas es decir, hay cien mil exigencias y la mujer termina creyéndose eso y cae en una vorágine de cosas uno las ve que trabajan casi 24 horas diarias, dejando la comida, preparando a los niños, trabajando online, es eh, decir, una cosa de loco eh, en, que una buena, en una sociedad las mujeres, mujeres. Perdón, Claudio, sí, te decía no... que la sociedad afortunadamente está trabajando y estamos evolucionando para cambiar ese paradigma, afortunadamente. Sí, vamos avanzando, mm. sí, sí total. pero es, es muy difícil, es muy difícil. Sí. Oye, eh, Claudio, me están preguntando aquí antes de terminar el contacto, desde ya agradeciéndote, eh, ¿dónde atiendes? ¿Cómo te pueden encontrar? Porque hay gente que quiere eh, hacerte, eh, quiere ir a tu consulta, quiere atenderse contigo. ¿Dónde te pueden ubicar? Es muy fácil. Usted entra a Internet y escribe Claudio Cornejo, psicólogo, y va a aparecer el doctor Alia, eh, o bien en YouTube también eh, los videos. Esto mismo va a estar en YouTube. Y, es decir, todo eso lo encuentran en internet, bien. YouTube, o Claudio Cornejo, psicólogo, y me te aparece mi foto, y ahí se puede pedir hora, o también está el número de WhatsApp para poder escribirme cualquier cosa que deseen. Ningún problema, ningún problema. Estimado Claudio, agradecerte el contacto esta madrugada, que tengas un buen descanso y estamos en contacto los días posteriores, ¿ah? ¿eh? Muy bien, pues saludos a todos, y a ti Gonzalo y... Y a Willy, que está ahí trabajando también. Ahí está, abuelito. Un abrazo gigante, Claudio. Que estés bien. Chao, chao. Sí, chao, chao. Nosotros eh, nos vamos a separar para ir con el corte eh, de esta media hora. Gracias a todos por estar junto a nosotros. Más ratito vamos a revisar portales internacionales. Y a las 3 vamos a estar con los chilenos por el mundo, eh, con eh, Marcela Pérez. Ah, y en este ratito vamos a tener un bloque con los saludos del WhatsApp también. Así que prepárense. 25 para las 3 Somos el trasnoche de la radio. Gonzalo Barrera te acompaña en el trasnoche de La Radio.